Bueno, los medios masivos de comunicación como Caracol, RCN y otros juegan un papel de idiotizar a las comunidades, de no decirles la verdad de lo que pasa en Colombia y juegan un papel, eh, pues, precisamente para ayudar a aquellos que están en el poder, aquellas cinco o seis familias que siempre han estado incrustadas en el poder. Un ejemplo, eh, cuando había un paro sí, de la cumbre agraria donde están los campesinos, indígenas, obreros, mujeres, jóvenes, ¿qué hizo los medios de comunicación? Se fueron para Venezuela a pasar lo que estaba pasando en Venezuela. Pero la realidad, esa, esa realidad que vivíamos aquí en Colombia, donde los campesinos estaban luchando, donde el ESMAD los estaban asesinando, los están eh, poniendo presos, donde el ESMAD les estaban tirando gases a esos campesinos, a esas mujeres, a esos indígenas que están luchando por su territorio, en Colombia no está pasando nada. O sea, los medios de comunicación invisibilizan esa lucha y esa realidad colombiana. Satanizan a los movimientos sociales ...de pertenecer al grupo guerrilleros, SAFAR LN ...hoy que están en unas conversaciones entonces no encuentran cómo satanizar el movimiento social... ...entonces los meten presos por uno u otro tema... Eh, ...los asesinan como pasó en el Cauca, como ha pasado en Nariño... ...y como pasa todos los días, van 156 líderes sociales asesinados en Colombia... Y los medios de comunicación no dicen nada, solamente satanizan. Dicen que por violador, que por X o Y otro, otro delito, más no por ser por realmente lo que es un líder social. Entonces, ¿cómo están callando eh, la, la lucha social en Colombia? Asesinándolos, metiéndolos presos. Hace poco... En el Cauca asesinaron una comunicadora social, una compañera indígena que hacía parte de una emisora comunitaria y los del de cuerpo de policía mal, la asesinaron. ¿Por qué? Porque estaba grabando unos eh, hechos que estaban haciendo ellos y lo que hicieron fue asesinarla. Y los medios de comunicación la invisibilizaron. Dijeron.